Muy buenas noches y bienvenidos a todos a este Facebook Live de la CNSC. Hoy estaremos hablando de los procesos de selección de directivos docentes y docentes en zona rural y no rural. Y como sabemos que las personas han querido indagar y profundizar más en este tema, hoy nos acompañará el ingeniero Wilson Monroy, quien está a cargo de este proceso de selección. Buenas tardes ingeniero, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, él estará respondiendo todas las inquietudes que nosotros vamos teniendo y que hemos ido investigando y encontrado. Eh, también recordarles a todas las personas que compartan esta transmisión y que vayan comentando, ya que tenemos un grupo de profesionales que estarán respondiendo a todas sus preguntas en vivo. Y bueno, antes de empezar vamos a ir con este video donde se hablará de las generalidades de los procesos de selección. Si está interesado en participar en el proceso de selección de directivos docentes de población mayoritaria ubicados en zonas rurales y no rurales, lo invitamos a participar por unas 37.500 vacantes que estamos ofertando en 30 secretarías departamentales y 59 secretarías municipales. Para conocer los requisitos de participación y demás características de este proceso de selección, lo invitamos a consultar el acuerdo y el anexo técnico en nuestro sitio web www.cnssg.com.co y para conocer el detalle de las vacantes debe ingresar a nuestro portal Simu. Finalmente, lo invitamos a consultar permanentemente nuestras redes sociales así como nuestro sitio web para conocer las noticias que estamos generando día a día sobre este proceso de selección. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional bueno, del Servicio y Civil Y continuamos entonces con esta transmisión para seguir profundizando en los procesos de selección de directivos docentes y docentes y nos está acompañando, como ya los había presentado el ingeniero Wilson Monroy Buenas noches, eh, continuamos entonces, iniciemos La primera pregunta y que hemos encontrado es que hay varias profesiones que se tienen en cuenta en este proceso de selección. Eh, ¿Cómo se puede hacer para la búsqueda de una forma efectiva de estas? Bien, el Ministerio de Educación, eh, mediante la resolución 3842 de este año, estableció por cada uno de los empleos convocados, por cada uno de los 23 empleos, las disciplinas académicas a las cuales se le puede inscribir las personas. Entonces, no sé, voy a permitirme compartir el, la resolución para que hablemos un poquito de, de la misma. Bueno, aquí primero es importante señalar que la comisión tiene una obligatoriedad para usa, usar este manual de funciones, la cual está establecida en el artículo segundo de la resolución en comento, en la cual nosotros tenemos que aplicar para la verificación de requisitos, tanto para formación académica y de experiencia, y para el diseño de las pruebas, lo contenido en este manual de funciones. Es así que todo ha sido estructurado y las OPEC que están publicadas son fiel copia de lo que está señalado en este manual. Entonces, en este manual de funciones, el Ministerio de Educación señaló los requisitos, eh, tanto funciones como requisitos de los empleos que se van a, a convocar en este proceso de selección. Entonces, vamos a mirar ejemplos de directivos. Vamos a mirar los de director rural, los requisitos que están en la página 12. acá nos habla de los requisitos de este empleo. Dice, de formación académica, licenciado en educación o profesional no licenciado en cualquier área de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona con un título académico que ya esté aprobado, que esté titulado y si es del exterior, que ya esté debidamente convalidado, puede acceder a este empleo. Eh, director rural. Requisitos de formación académica. Normalista superior, tecnólogo en educación, licenciado en educación o profesional no licenciado en cualquier área de conocimiento. Aquí para este empleo de director rural, la cantidad de empleo de disciplinas académicas es mucho más amplia, como ustedes están dando cuenta, en el, en el cual incluyen los normalistas superiores y los tecnólogos en educación para que puedan acceder a un empleo de director rural. Para el, el empleo de coordinador, los requisitos de formación académica son iguales que para los del rector y piden licenciado en educación o profesional o licenciado en cualquier área de formación. Más adelante, en, la, en este anexo de la resolución, se encuentran los requisitos para cada uno de los 20 docentes, de, tanto de aula como el orientador, los requisitos que se le exigen a cada una de las profesiones. Entonces, las personas que están interesadas, que quiero participar, por decir algo, para un empleo de docente preescolar, independiente que sea zona rural o no rural, deben entrar al manual de funciones y mirar si su profesión se encuentra contemplada en este manual. A nosotros nos, nos llegan constantemente preguntas, eh, por ejemplo, nos llegan que si un economista puede dictar preescolar. ¿Qué les, nosotros qué les decimos? remítese a la resolución. Las resoluciones muy puntuales son taxativas las disciplinas en las cuales las personas tienen que acreditar ese tipo de formación. Entonces, pues la respuesta, por ejemplo, para el economista es no puede porque los requisitos no lo habilitan. Así para cada uno de los 20 empleos de docente, tanto de docentes de aula como del docente orientador. Miremos otros ejemplos. Docente de primaria, licenciado en educación o normalista o, o que sea tecnólogo en educación, entonces, Si las personas tienen dudas si su disciplina está o no está, deben entrar al, a la página del SNIES del Ministerio de Educación Nacional, buscan eh, su programa académico y ahí se dan cuenta en qué, en qué ubicación está, si es una licenciatura o no, porque no necesariamente los títulos vienen con la palabra licenciado en, depende de la universidad que lo expida. Eh, da un nombre diferente a título, pero si se enmarca dentro de lo que pide el ministerio, pues tendría validez eh, para que pueda proceder a continuar el proceso de selección. Docente de matemáticas, se dan, la, se dan las licenciaturas taxativas en las cuales las personas pueden acceder. Y también sean las otras disciplinas de los otros programas académicos de no, de que no son de las áreas de educación que permiten, que son matemáticas, estadísticas, solo o con énfasis, física e ingeniería. Y así sucesivamente para cada uno de los empleos. Entonces, nosotros debemos entrar al manual de funciones, entrar a mirar cuáles son las funciones, que cuáles son los requisitos académicos que se exigen. Pero también, si no lo quieren mirar por ahí, pueden entrar a la OPEC que está registrada encima y lo que tenemos registrado en esa OPEC es fiel copia de lo que está en este manual de funciones. Entonces, también fácilmente podrían entrar a mirar. Si ustedes quieren entrar a mirar docente de ciencias naturales y física, pues son los mismos requisitos para todos los empleados que estamos convocando de ciencias naturales y física. No hay ninguna diferencia que en una secretaría de educación pidan más o menos requisitos. Todos exactamente nos regimos por este manual de funciones. Bueno, gracias ahí por la respuesta. Recordarle a las personas que comenten, ya que estaremos respondiéndolos en vivo. Y continuamos entonces. Las profesiones están estipuladas en el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la resolución y en qué parte están descritas estas para poder aplicar a una de las vacantes del proceso de selección de docentes y directivos docentes? Sí, eh, como les decía, la resolución es reciente, 38.42 del 18 de marzo del 2022, está publicada en el sitio web del Ministerio de Educación y cada una de las fichas del manual de funciones está publicada en las OPE correspondientes. Entonces, si quiero mirar eh, docente de matemáticas, también pueden descargar la ficha del manual en la cual pueden consultar tanto las funciones como los requisitos académicos y de experiencia que eh, se les exige para ese empleo. Bueno, un punto importante en el manual de funciones son los requisitos y competencias que también se han estipulado según el Ministerio de Educación. Eh, ¿Nos puede hablar un poquito más o profundizar de este tema? Sí, entonces, en cuanto a requisitos, eh, los empleos de directivo docente sí exigen un nivel de requisitos mucho más alto, pero en cuanto a experiencia. ¿Sí? los otros docentes, los que son docentes de aula, y docentes orientadores no requieren experiencia entonces cuando yo voy a mirar consulto la OPEC, ahí me dicen exactamente cuáles son los requisitos de experiencia que yo debo acreditar para poder acceder a este empleo entonces la invitación nuevamente es, de acuerdo con el perfil del empleo que yo quiera eh, participar, entro, consulto la OPEC y miro los requisitos ¿Sí? igual, como les decía rector es el mismo rector los requisitos de rector son para cualquiera de las secretarías de educación que se están ofertando. Entonces, consulto con solo un manual de funciones que consulte una ficha, pues ya sé cuáles son los requisitos, posterior a ello pues tendría que ir a seleccionar la OPE correspondiente de la Secretaría de Educación a la cual yo quiera participar. Bueno, una de las preguntas que constantemente realizan y que hemos visto a lo largo de todas las transmisiones que hemos realizado es que si los aspirantes deben tener... Eh, ¿Ya ha culminado sus estudios para aplicar a las vacantes? Sí, esa es una pregunta recurrente con los, con los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la, el énfasis que volvemos a hacer nosotros? Los requisitos tienen que ya estar titulados. Nos han llegado casos que yo terminé materias, y, pero no me graduó. me voy a graduar eh, en agosto. Las personas tienen que acreditar su título, por lo menos tienen que haberse graduado y tienen que cargarlo en el sistema a más tardar el 9 de junio, que es el cierre de la fecha de inscripciones. ¿sí? Lo otro es las personas que eh, están estudiando en el exterior, que ya igual caso están terminando materias o que ya terminaron, que están pendientes de grado o que se graduaron. Para las personas que estuvieron en el exterior con los requisitos de pregrado, las, esos títulos de deben estar debidamente convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Esto es algo muy importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, son 37.500 vacantes, ¿hay alguna de estas que no tengan eh, requisitos de experiencia? Sí, eh, más o menos son 34.500 vacantes que estamos ofertando sin experiencia, ¿sí? ¿Cómo ubicarlas? todos los que son docentes de aula y docentes orientadores no requieren experiencia, únicamente los docentes, eh, los directivos docentes son los que requieren experiencia, pero también nos ha, han hecho la pregunta en ¿por qué me piden en las tablas de valoración de antecedentes que suba más documentos, que suba más experiencia? aquí eh, quiero compartirles eh, un modelo de un acuerdo Ya tomamos eh, por ejemplo el de Antioquia en la cual se está haciendo la clasificación de, las, de los pesos que van a tener las pruebas. Aquí nos estamos dando cuenta que son exactamente igual para todas las secretarias de educación. Vamos a mirar en zonas no rurales, esta es la tabla de valoración, si ¿sí lo están viendo bien, sí. En la cual, por ejemplo, los docentes, la valoración de antecedentes tiene un peso de solo el 20%. ¿Qué quiere decir esto? que las pruebas que nosotros vamos a aplicar para zonas no rurales, que son las pruebas de actitudes y competencias básicas, la psicotécnica y la entrevista, tiene un peso total del 80%. ¿sí? Entonces, por eso hacemos el llamado que las personas que no tienen experiencia pues, pueden acceder a este, a este empleo haciendo una muy buena prueba eh, de actitudes, una muy buena prueba psicotécnica y de entrevista. También miramos el caso de lo que tenemos en las zonas no rurales. En las zonas no rurales tenemos dos pruebas, que una eliminatoria y otra clasificatoria, que es la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos más la prueba psicotécnica. La suma de estas dos pruebas también es del 80% para estos empleos que no requieren experiencia. Entonces vemos que eh, hay una compensación, no estamos colocando una valoración de antecedentes muy fuerte, pues para dar un equilibrio a los participantes para que, insisto, con una muy buena prueba puedan llegar a acceder a uno de estos empleos. Bueno, recordarles a las personas que estén comentando y compartiendo pues esta transmisión, eh, ya que estaremos profundizando en esta convocatoria, y también recordar que hay un grupo de profesionales que están respondiendo en este momento todo lo que van comentando y lo que están preguntando. Continuamos, entonces, ¿se puede aplicar a más de una vacante? No, señor, esa es otra de las preguntas que nos han hecho frecuentemente, y es un solo proceso de selección. Entonces, dentro de un solo proceso de selección solo puedo aplicar a una de las vacantes que, que estamos ofertando. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque, la, porque hay personas que eh, pues, en sus favoritos pueden seleccionar 5, 10, 15. Aquí tenemos una persona que ha seleccionado más o menos 35 favoritos, ¿sí? Pero solo puede aplicar a uno, ¿sí? Las personas también pueden caer en el error de generar residuos de pago para cada uno de esos 35 favoritos. Pero, si usted hace esto, pues va a hacer 35 pagos, pero solo puede inscribirse a un empleo. Entonces, lo favorito esa es una guía para que ustedes tengan para mirar cómo es que va funcionando el, el proceso de elección, porque las personas por lo general miran cuántos inscritos hay por cada uno de las OPEC y van, van mirando dependiendo de los intereses particulares de cada uno. Pero la invitación es que solo haga un pago y de ese pago a culmine su proceso, finalice, confirme el empleo y se inscriba. Ya lo saben, solo una, pueden aplicar a solo una. Bueno, hay una duda entre qué es zona rural y no rural. ¿Podríamos profundizar o hablar un poco de esto? Sí, este es una, una, un tema que llegó con el decreto 574 en la cual eh, el Ministerio estableció una clasificación eh, que se tienen en el DUE, que están clasificadas eh, todos los establecimientos educativos y en esa clasificación que, que tienen en este sistema, están eh, separadas las instituciones eh, en las que son de las zonas rurales y las zonas no rurales. Como localmente en muchos lados estamos hablando de las zonas urbanas, lo que hace parte del perímetro urbano, y las zonas no rurales son las que están en las inspecciones, corregimientos, veredas de los diferentes eh, municipios del país bueno ¿cómo es la ubicación de las vacantes ofertadas Bueno, nosotros eh, primero eh, está la clasificación por cada una de las secretarías de educación 30 secretarías departamentales 59 secretarías municipales internamente ellos tienen una división entre la oferta que tienen porque ellos fueron los que hicieron la clasificación y son los que conocen su planta personal para identificar las vacantes que podrían ofrecer entonces Hecha esta clasificación, nosotros expedimos los acuerdos dividiendo estas dos zonas, entre lo que son zonas rurales y zonas urbanas. Pero solo podemos llegar en este punto a esta clasificación global de las vacantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la dinámica que se tiene en el sector educativo, las vacantes definitivas con su ubicación las vamos a saber en el momento en que vamos a expedir las listas de elegibles. <coughs> Perdón. Recordemos que una vez pida yo las listas de elegibles vamos a hacer un proceso de audiencia para que las personas que quedaron en posición meritoria escojan el sitio de su preferencia. ¿Sí? Entonces en su momento, eh, pues yo creo que haremos otro Facebook para profundizar al respecto. Entonces ahí cada secretaría va a discriminar a las vacantes en qué institución educativa eh, están ubicadas. Entonces ya las personas en ese momento es que van a saber. Ahorita ellos tienen la clasificación, pero como les decía, la dinámica del sector educativo nos da que ellos efectúan eh, traslados ordinarios o diferentes movimientos reintegros, que es una parte normal de la administración pública. Entonces puede que hoy tenga una vacante en un lugar en específico, pero se surtió un traslado de un docente, entonces deja de ser esa, la vacante en ese sitio y se me crea una nueva vacante. Adicional. Eh, siempre surgen nuevas vacantes. Ustedes se han dado cuenta que nosotros iniciamos una oferta el año pasado con 34.400 vacantes, ya vamos ahorita en 37.500 vacantes y muy seguramente vamos a pasar de 38.000 vacantes cuando nosotros estemos expidiendo la lista de elegibles. Son las 6 y 20 y agradecemos a todas las personas que se están conectando y que están ahí comentando. Eh, también queremos recordarles que nuestros principales canales de información o donde pueden encontrar información veraz son eh, Nos encontramos en Twitter, Facebook, en YouTube y nuestra nueva red en LinkedIn Continuamos entonces con preguntas y las inscripciones únicamente se hacen a través de Simo Y allí deben cargar los documentos en formato PDF ¿Esto es suficiente para quedar oficialmente inscrito? Sí, primero tenemos que registrar en SIMO, las personas que no están registradas tienen que surtir ese proceso de registro en SIMO. luego ya entra el proceso de selección, ya se entra con su usuario y contraseña, seleccionan el empleo, el empleo aquí que va a tomar, los documentos que yo haya cargado en mi perfil de CIMO, Sí, entonces si yo tengo diplomas, tengo experiencia, lo cargo entre mi perfil de SIMO y cuando me inscriba, esos documentos Pásanlo en mi proceso de selección, entonces ya es un tema de traslado automático, no tienen que cargar los documentos dos o tres veces, quedan cargados, pero internamente pues tienen que proceder a hacer todos los pasos que tenemos establecidos, que en todas nuestras ayudas audiovisuales lo tenemos, de cómo proceder hasta finalizar correctamente su inscripción en el proceso de selección. Bueno, digamos que a lo largo de todas estas transmisiones que hemos realizado, una de las preguntas más frecuentes es sobre los certificados laborales. ¿Qué informaciones deben tener estas eh, para que sean específicamente aprobadas? Bien, nosotros en, en los acuerdos eh, de proceso de selección, así como en el anexo técnico, establecemos las características que tienen que tener cada una de las certificaciones. Tiene que venir por lo menos en papel membreteado que se identifique claramente eh, la empresa, la entidad en la cual se expide la certificación, el nombre del representante legal o quien esté facultado para expedir dicha certificación. Tiene que tener eh, una fecha clara de inicio, una fecha clara de terminación del de vínculo laboral o el contrato. Tiene que tener eh, la intensidad horaria cuando trabajan por hora cátedra o trabajan medio tiempo, tiene que ser claro. Y aquí hay una parte muy importante, el tema de las funciones. Las funciones para los docentes eh, de educación de preescolar, la básica y la media, eh, no es necesario que adicionen las funciones porque ya está establecido estos empleos por ley. ¿sí? entonces tanto los docentes del sector privado como del sector público simplemente tienen que cargar la certificación laboral pero eso, eso sí tienen que decir el tiempo de servicio cuando fue docente y de qué tipo de docencia estamos hablando de qué área exactamente fue docente si me dicen que fui docente pero no me da un énfasis de ninguno, en ninguna de las áreas pues entrará como experiencia general y no vamos a clasificarla dentro de la experiencia que se pide para cada uno de los empleos para el docente orientador Aplica lo mismo para el sector público. En el sector privado, este rol como tal no existe o si existe, dan una orientación diferente eh, para los estudiantes y para ello sí requeriremos que se carguen las funciones específicas a la cual, eh, las cuales se ha desempeñado. Para eh, los docentes que han sido de universidades, ¿qué necesitamos que nos certifique? Además de los datos previamente que les comentaba, tienen que decir el, la facultad a la que pertenece, el programa académico y la asignatura o asignaturas que, que ha dictado, especificando para cada asignatura la fecha de inicio, la fecha de terminación y las horas que, de acuerdo con el contrato que se haya tenido para poder establecer y clasificarlo de acuerdo con el empleo que haya seleccionado. Bueno, ¿las secretarías deben expedir las certificaciones? Y para, las, para el sector público, el responsable es el secretario de Educación en quien expide estas certificaciones o depende de la delegación que, que tenga internamente y deben cumplir con estas características. Adicionalmente, hay una cosa muy importante, los docentes que quieran participar para zonas rurales, la certificación tiene que venir expresamente que aplicó para estas zonas, ¿sí? tiene que ser expreso, que diga la certificación, porque la Comisión como tal no tiene cómo identificar eh, si sus experiencias son zonas no rural, eh, zona rurales. Perdón. ¿Por qué? Porque esto da unos puntos eh, adicionales en el proceso de valoración de antecedentes. Entonces, tiene que decir claramente en qué zona prestó el servicio, que la zona era rural, y también eh, los periodos en que trabajó en dicha institución, porque hay docentes que se han movido entre zonas rurales y urbanas, entonces tiene que ser clara la certificación para que nosotros podamos hacer la valoración correspondiente. En estos días ha estado la pregunta de por qué ya no se puede pagar en baloto y en dónde se pueden pagar los derechos de participación. Correcto. Nosotros teníamos, tenemos un convenio con el Banco Itaú para hacer el recaudo de los derechos de participación, pero eh, hubo una un hecho sobreviniente que se le, ellos terminaron el convenio con Vía Baloto, que era el corresponsal que tenían asignados. No solo fue el Banco Itaú, todos los operadores que tenían convenio con Vía Baloto se les finalizó el convenio, entonces ya no se pueden hacer pagos, se podían hacer pagos hasta el 23 de mayo del presente año. Entonces, las personas que descargaron su recibo, y te, todavía tiene la leyenda que pago en puntos vía baloto pues van a un vía baloto, no les van a recibir este pago tendrían que ir, el mismo recibo les sirve para que vayan a cualquier punto del Banco Itaú y hagan su pago correspondiente o si no, pues está disponible el pago por PSE que más o menos el 85% de las personas está haciendo el pago por este medio Bueno, cuando termina el proceso de inscripciones? El proceso de inscripción ya está determinado que finaliza el próximo 9 de junio. Entonces, esa es la fecha límite para que, que tenemos para que las personas se inscriban. Y aquí nuevamente hago el llamado, como lo he hecho en otras oportunidades, que no esperemos hasta el último día para inscribirlos. Siempre les pongo el ejemplo. Ustedes se imaginan ver una fila de 100.000 personas con sus carpetas y tratando de inscribirse pues virtualmente termina siendo exactamente lo mismo. 100.000 personas tratando de inscribirse simultáneamente, pues nosotros en tecnología, pues han, ha trabajado unos, unos esfuerzos para que los canales no se nos eh, colapsen, pero cualquier cosa nos puede pasar. Así que el llamado es, estamos con tiempo, hay tiempo suficiente para que ustedes entren y se inscriban al empleo que quieren participar. Y como el ingeniero lo decía, aún estamos a tiempo y aún pueden cancelar eh, el para el cargo que decían aplicar. Y si no tienen claro cómo es este proceso o qué es, toca realizar, acá le tenemos un video para que la tengan clara. Si estás interesado en participar por una de las más de 37.000 vacantes ofertadas en el proceso de selección directivos docentes y docentes población mayoritaria, zona rural y no rural ofertadas en 30 secretarías departamentales y 59 secretarías municipales del país debes inscribirte encima registrar tu hoja de vida buscar el empleo de tu interés y hacer el pago de derechos de participación Ten presente que si vas a participar en cualquier empleo de este proceso de selección debes consignar un valor de 50 mil pesos Para hacer el pago de derechos de participación Solo tienes dos opciones, en línea vía PSE y en ventanilla presencial en el Banco Itaú. Si vas a hacer el pago vía PSE, haz clic en el botón PSE y sigue las instrucciones. Ahora, si deseas hacer el pago directamente en las ventanillas del Banco Itaú, haz clic en el botón Consignar en Banco. Con esta opción se generará un recibo para adquirir tu derecho de participación. Imprímelo y acércate con este a la sucursal bancaria del Banco Itaú más cercana. Recuerda que si hiciste el pago vía PSE, tu pago se verá reflejado encima en máximo 10 minutos Después de la realización Ahora, si realizas el pago en Ventanillas del Banco Itaú, Debes esperar 24 horas para que el banco reporte tu pago y se vea reflejado encima Recuerda que la información oficial de cada proceso de selección Lo encuentras en nuestra página web y en nuestras redes sociales oficiales En Facebook, Twitter y Youtube como CNSC Colombia Y en LinkedIn como Comisión Nacional del Servicio Civil Igualdad, mérito y oportunidad Comisión Nacional del Servicio Civil Continuamos en vivo en esta transmisión de la CNSC. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros y que han estado ahí compartiendo Recuerden que pueden estar preguntando ya que tenemos un equipo de profesionales que estarán respondiendo todas sus preguntas. Y hoy nos acompaña también Hazel que nos va a responder acerca de estos procesos, eh, en cuanto a que si, qué sigue con el cierre de inscripciones, o cómo va a continuar este proceso. Listo, ya después de la inscripción, la idea es comentarles eh, unas generalidades sobre las pruebas escritas, como ya saben por los anexos tenemos dos pruebas, por un lado eh, los procesos de selección para las zonas rurales, las zonas no rurales. Eh, dentro de las zonas rurales tenemos por un lado dos pruebas, las pruebas de conocimientos específicos y pedagógicos y la prueba psicotécnica. Les voy a contar los detalles de estas pruebas y ya les explico sobre las las pruebas no rurales. Entonces, dentro de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos para los cargos directivos, se van a contemplar cuatro componentes. El primer componente es la evaluación de la gestión directiva, administrativa y financiera. Esta gestión comprende la evaluación de las competencias que se asocian con el liderazgo de la entidad, la capacidad que tienen los funcionarios para generar relaciones con los eh, con los entes asociados al sector educativo y también para gestionar eh, los insumos que tiene la institución. Eh, la gestión as, eh, académica, que es el segundo componente, comprende pues, la capacidad de los funcionarios para orientar los lineamientos pedagógicos que tiene la institución. Por otro lado, tenemos un tercer componente que es lectura crítica. En lectura crítica se busca evaluar eh, la capacidad para comprender textos la capacidad para utilizar adecuadamente las normas del lenguaje y para comunicar ideas. Y el cuarto componente sería razonamiento cuantitativo. En razonamiento cuantitativo pues, se busca evaluar el conocimiento, en, el conocimiento en cantidades, números, el uso adecuado de los principios básicos de la matemática para resolver problemas. Por otro lado, tenemos eh, las pruebas de conocimientos específicos y pedagógicos para los cargos docentes. Esta también tiene cuatro componentes, tenemos conocimientos específicos, que son los conocimientos específicos del área de cada docente, conocimientos pedagógicos, que comprende las competencias eh, que tiene cada docente para generar eh, lazos entre los conocimientos que busca enseñar, que busca que se aprenda, Lectura crítica, con la misma definición que les presenté para los cargos directivos, eh, comunicación de ideas, uso adecuado de las reglas del lenguaje, eh, comprensión de textos y razonamiento cuantitativo, también entendido como el, el adecuado conocimiento de cantidades y de números para resolver problemas. Estas son las características de la prueba de conocimientos eh, específicos y pedagógicos para los cargos directivos y docentes de las zonas rurales. Por otro lado tenemos la prueba psicotécnica. La prueba psicotécnica lo que busca es evaluar competencias comportamentales y competencias blandas, que es lo que define el decreto. Dentro de ellas encontramos liderazgo, trabajo en equipo, negociación y mediación, integridad, entre otras, todo esto está detallado también dentro del anexo, y estas competencias pues, van a estar ajustadas a las características de cada uno de los cargos. Eh, para la definición de estas pruebas, se tuvo en cuenta el Decreto 574 de 2022 y la Resolución 3842 de 2022. Eh, entonces, lo que les acabo de presentar es la prueba para directivos y docentes de las zonas rurales. Ahora les voy a comentar las características de las pruebas escritas para los cargos no rurales. Aquí tenemos también dos pruebas. Por un lado, la prueba de aptitudes y competencias básicas y la prueba psicotécnica. Dentro de la prueba de aptitudes y competencias básicas tenemos tres componentes. Tenemos por un lado los conocimientos disciplinarios y competencias pedagógicas, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Eh, estas pruebas también van a estar ajustadas a cada uno de los cargos sin embargo los tres componentes generales que marca la prueba son estos tres vamos a atender también la prueba psicotécnica que el decreto también no lo enmarca como la evaluación de competencias competencias blandas como las que ya mencioné liderazgo, trabajo en equipo, eh, competencias ciudadanas, integridad y eh, también van a estar diferenciadas para cada uno de los cargos esta prueba para los, las, eh, las zonas no rurales o estas pruebas para las zonas no rurales están marcadas también en la resolución 3842 de 2022 y el decreto 1075 de 2015. Eh, en cuanto a estructura, esas son las generalidades. Nosotros también solemos comentar pues, que el formato de los ítems es un formato de prueba juicio, de juicio situacional en donde pues, se presenta un contexto, una situación general que nos describe una situación eh, se plantea un enunciado que nos plantea un problema y unas opciones de respuesta que dan vía o plantean una conducta a partir de la cual se soluciona ese problema ese va a ser el formato cada uno de, los, eh, de, las opciones de, de cada una de las opciones de respuesta solo una es correcta y pues bueno la idea es que se identifique cuál de ellas es la correcta a grandes rasgos esas son las características de las pruebas escritas que se van a presentar después de la inscripción. Dale, muchas gracias. Y recuerden que si ustedes tienen preguntas y, a, y no alcanzaron acá cómo profundizar o entenderlas, pueden ir comentándolas y estaremos respondiéndolas. Y continuamos este programa eh, con un videíto, ya que si usted aún no sabe cómo encontrar palabras claves o cómo buscar su vacante, eh, pues acá lo resolvemos si estás interesado en inscribirte al proceso de selección docentes y directivos docentes, te invitamos a concursar por una de las más de 37.000 vacantes para zonas rurales y no rurales ofertadas en 30 secretarías departamentales o 59 secretarías municipales del país. Este proceso de selección se desarrollará a través del aplicativo Simo y las inscripciones se realizarán desde el 13 de mayo hasta el 9 de junio de 2022. Si tú deseas participar en este proceso de selección que adelantará la CNS, debes inscribirte en CIMO, registrar tu hoja de vida junto con tus datos básicos, formación académica, experiencia laboral y demás documentos que sean requeridos por las entidades participantes en el concurso de méritos. Ingresas a nuestro sitio web www.cncc.gov.co, enlace Simo. Registras tus datos básicos, generas el código de seguridad que te llegará al correo electrónico ingresado Completas tu información personal y si toda la información es correcta, el sistema te dirá que ya estarás listo para utilizar la plataforma Simo. En el panel de control ubicado en la parte izquierda de la pantalla de Simo encontrarás la sección Oferta Pública de Empleo de Carrera OPEC. Este es el buscador de empleo disponible en CIMO para este concurso de méritos, el cual deberás buscar en la sección Proceso de Selección como directivos docentes y docentes, población mayoritaria 21.50 a 22.37 de 2021 y 23.16 de 2022. Allí podrás buscar las vacantes mediante las opciones Departamento, Ciudad, Entidad y Número de Empleo OPEC. Podrás hacer más específica tu búsqueda utilizando la palabra clave. Junto con los demás desplegables, opciones que solas o en combinación desplegarán los empleos disponibles para que así puedas encontrar el empleo que buscas. Debes buscar en cada empleo el número de la oferta pública de empleos de carrera OPEC, número que te ayudará a encontrar más rápido y sencillo el empleo de tu interés. Ahora... Debes tener muy presente que los empleos de este proceso de selección están clasificados en zona rural y zona no rural. Solo puedes inscribirte a un empleo. Debes tener clara esta clasificación de las vacantes porque el sistema no te permitirá hacer la inscripción a dos empleos.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 Y continuamos y ya estamos llegando al final de este programa, sin embargo vamos a responder algunas de las preguntas que nos han venido acá escribiendo. Entonces pregunta Fabián Alexander Maecha Ávila, ¿cuáles son los salarios y dónde se localizan los cargos? Bueno, esta también es una de las preguntas recurrentes que tenemos nosotros porque esta es la única oferta de empleos en Colombia que no le asignamos un salario cuando las personas se están inscribiendo. El porqué de esta situación, porque el Ministerio de Educación así lo tiene establecido y cada Secretaría de Educación va a hacer una revisión de los documentos que aporta cada aspirante y, de acuerdo con la, los documentos que aporte al momento de entrar en periodo de prueba, pues va a ser clasificado de acuerdo con el escalafón docente. Entonces, los invito a consultar el decreto del escalafón para que cada uno con los requisitos que tiene entra y mira en qué grado del escalafón va a, per, va, va a ingresar y va a ingresar al, al nivel A. Posteriormente, dentro del escalafón, dentro de la movilidad que tiene el sector, pues se va a ir moviendo dentro del escalafón de acuerdo con los requisitos que se establezcan para tal fin. Ludvín Hernán dice, tengo 63 años, ¿puedo participar en la convocatoria? Claro que sí, nosotros eh, tenemos que un límite de edad que es 65 años para ser servidor público, ya hay, ya hay una ley que habla de los 70, pero para unos casos especiales, pero puede participar sin ningún inconveniente. Ley Dileal, buena tarde, ¿en qué documento encuentro las vacantes ofertadas en el departamento de Norte de Santander? Bueno, para consultar las vacantes puntuales y las características de cada proceso de selección, eh, debe ingresar a nuestro sitio web www.cncc.gov.co, entrar a los procesos de selección, procesos en desarrollo, y buscan nuestro proceso de selección de directivos docentes, Ahí se le van a desplegar las opciones de todos los eh, de todas las secretarías de educación que tenemos ofertadas y entran y se mira las además de las características del proceso miran eh, las vacantes que se están ofertando de manera general ya después encima entran y seleccionan la vacante que ya es de su predilección. Ok, Natalia Alzate nos escribe: si estoy participando en el concurso del ICBF, puedo participar en esta convocatoria? Sí, no hay ningún inconveniente. Nuestro proceso de selección es independiente a los otros que estamos ejecutando eh, actualmente. Ahorita estamos, por ejemplo, con inscripciones de la aeronáutica, pueden inscribirse a ese tranquilamente. Acabamos de cerrar inscripciones de, de Nación y del INPEC, también pueden participar. Por cuanto el, las pruebas, la aplicación de las pruebas escritas son en fechas diferentes. Nosotros nunca compartimos pruebas para que las personas tengan esa posibilidad de acceder a cualquier empleo. Entonces puede que tengan cada ocho días, si, si nos coincidan los procesos, estar aplicando pruebas. Pero no hay ningún inconveniente de inscribirse a dos procesos de, lex, de selección. Pero en cada proceso de selección solo se puede inscribir a una vacante. Andrea Gómez escribe, si no tengo el diploma de mi título profesional, ¿es válido certificaciones de finalización de materias? No es válido, o sea, las personas ya tienen que tener el título eh, correspondiente a su pregrado, ya es el que tienen que subir a CIMO. O sea, si, no han terminado, si, están, si ya terminaron materias que tienen pendiente la fecha de grado, no sirve, tiene que ya estar graduado y con el diploma o, o el acta de grado correspondiente para poder participar en el proceso. Mariat Hasso, después de descargado y cancelado el PIN, ¿puedo agregar certificados laborales? Sí, aquí hay una cosa muy importante. Primero, eh, ya cuando las personas cancelan, tienen que terminar de confirmar su empleo. Ya tenemos en este momento más o menos, eh, con corte como a las 2 de la tarde, tenemos como 14.000 personas que no han finalizado su proceso de inscripción. y que es muy importante que... Hice el pago, ya confirmé, ya sé cuál es el empleo Tengo que terminar el proceso Recordemos que si voy a un banco A los dos días se nos ve reflejado El pago, ya lo ven en, ya lo ven en su perfil de CIMO, Para que entre, confirme el empleo Y proceda a hacer la inscripción en el mismo Pero también nosotros tenemos unos momentos De actualización de documentos el, En el sistema está que pueden actualizar documentos Hasta el último día de inscripciones Que es el 9 de, el 9 de junio pero que aquí el sector docente tiene otra característica adicional. No sé si me permiten compartir pantalla para que todos lo, lo miremos y, y recordemos lo que tenemos, que es lo que dice nuestro análisis técnico del proceso de selección. Estamos en la página 9, en la cual hablamos de los dos momentos. Un momento es el cumplimiento de los requisitos y otra cosa es eh, la, la prueba de valoración de antecedentes. Las personas tienen que haber cumplido los requisitos mínimos a la fecha del cierre de inscripciones, esto es 9 de junio. Pero nosotros vamos a abrir, de acuerdo con las características propias de los concursos de docentes, vamos a abrir después de la publicación de los resultados, de las pruebas escritas. Las personas que superen esa prueba, nosotros abrimos otro espacio de tiempo para que las personas actualicen la información que tienen registrado. ¿Qué es lo que pueden actualizar? Que termine un posgrado en el, dentro del 9 de junio y, y a la fecha de publicación de los resultados, que será aproximadamente a mediados de, de octubre, si ya publico los resultados. Tengo más experiencia, pues aquí es el momento de actualizarlas. Tengo otro título profesional eh, adicional o tengo un posgrado que ya finalicé, lo puedo cargar ahí en ese momento, pero solamente volvemos a abrirlo después de la etapa que cerremos de las pruebas escritas. Vale, entonces Kevin Romero, eh, ¿en qué fecha sacarán el cronograma del proceso? Bueno, el crono cronograma en general ya está publicado, están los acuerdos porque de acuerdo como vaya ejecutándose el contrato que tenemos con el operador, pues vamos a ir publicando eh, cada una de las etapas correspondientes. Nosotros por ley tenemos una, establecidos que hay unas fechas que eh, nos señalan para colocar, publicar eh, de manera anticipada cuando hacer las pruebas, cuando vaya a colocar las, las guías de orientación, cuando vaya a llamar a la etapa de publicación de eh, atención de reclamaciones en los diferentes momentos. ¿sí? A medida que se va ejecutando el proceso, nosotros vamos mostrando las fechas con la suficiente antelación. Lo colocamos tanto en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, así como en las alertas que nosotros tenemos encima de acuerdo con el perfil de cada uno. Aquí es algo muy importante. Las personas se inscriben y dejan de ver CIMO, ¿sí? dejan de seguir eh, las noticias que nosotros generamos en, la, en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Aquí agradecemos que no pierdan el contacto con la comisión. Nosotros estamos generando permanentemente noticias de cada proceso de selección y a veces nos ocurre que las personas se inscriben, hacemos las pruebas y después nos dicen, pero nunca me dijeron que eh, tenía que yo haber presentado las pruebas. Están las alertas de CIMO, están los correos electrónicos que nosotros les enviamos informándole cada una de las etapas. Entonces, invitación nuevamente es consulte las alertas que tiene en CIMO en el perfil individual y ahí se van dando cuenta cómo van siendo los avances del proceso y todas las citaciones y avisos informativos que sacamos al respecto. Bueno, Sandra Mantilla nos dice que si podemos volver a aclarar la diferencia entre lo rural y lo no rural. Sí. Eh, vamos a trabajarlo, por ejemplo, con dos ejemplos. Tengo la, la Secretaría de Funza. ¿sí? Ellos dentro de su eh, jurisdicción tienen... Eh, en la parte territorial tienen lo que es el casco urbano y tienen asociados colegios, eh, tienen instituciones educa educativas en, los, en las zonas rurales, eh, lo que es alejado de los, de los pueblos de la, de la cabecera urbana que están en las inspecciones, corregimientos, veredas allá tienen instituciones educativas, eso es la parte rural pero digamos un ejemplo más grande, tomando por ejemplo Antioquia como veníamos manejándolo en Antioquia hay muchos municipios, Antioquia tiene más de 100 municipios, tiene algunas secretarías eh, municipales y lo que no sean secretarías municipales lo absorbe en la secretaría eh, departamental. Entonces, ahí en, las, en la zona rural de los otros municipios que no tienen secretarías eh, municipales, eh, también tienen sus zonas rurales. ¿sí? En cada inspección, cada corregimiento, cada vereda de los municipios, hay instituciones educativas, ya allá hay una oferta diferente que tiene un factor diferencial de acuerdo con el decreto 574 del 2022. Listo y para cerrar, acá lo último, si podemos recordar cuál es el número de la resolución para que las personas sepan dónde ver las profesiones. Eh, la resolución es la resolución 3842 del 2022, está publicada en el sitio web del Ministerio de Educación, quien fue el, el que expidió su propia resolución ahí pueden entrar, consultarlo, pero como les digo también, también en la oferta pública de empleos, en la OPEC, están en cada empleo, está la ficha del manual correspondiente donde pueden mirar la característica completa del empleo a la cual quieren participar. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Wilson Monroy por habernos acompañado esta tarde. Eh, queremos decirles a todos ustedes, muchas gracias por estar conectados, estar ahí preguntándonos. Eh, recuerden que aún hay eh, un tiempo para inscribirse eh, hasta el próximo 9 de junio y que les recomendamos que no dejen ese registro para los últimos días, ya que puede que se complique o que se les olvide. También tener en cuenta que nuestros canales oficiales es por donde transmitimos la información. Si usted ve en otros lugares, puede que esta información sea falsa y que usted caiga en engaños o que le aparezcan cosas que no son. Eh, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.cnsc.gov.co También nos encontramos en arroba CNSC Colombia en Twitter, en Facebook y en YouTube como Comisión Nacional del Servicio Civil. Y también abrimos eh, LinkedIn. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos por estar conectados, que tengan una excelente noche y recuerden estar pendientes de toda la información que estamos subiendo. Gracias.